Hola chicos y chicas, vamos a realizar un dictado para trabajar la B y la V, así que ya sabes, coge papel y lápiz y vamos a comenzar. Bruno y Valentina volaban de Sevilla a Barcelona en avión. Punto y seguido. Valentina llevaba su móvil para ver vídeos musicales durante el vuelo, pero el azafato. le explicó que su teléfono debía permanecer apagado mientras se encontraran A bordo. Punto y seguido. Al final, coma, Valentina descubrió que charlar con Bruno era mucho más. Divertido que sus vídeos y el tiempo se les pasó volando, punto y final. A continuación te voy a dejar el ejercicio resuelto, espero que no hayas fallado ninguna. Si fuera así, repítelo e intenta recordar las palabras en las que has fallado. Nos vemos en la siguiente lección.